Hola, soy José María Regalado y esto es Inmersión TIC Academy. En este vídeo os voy a explicar la diferencia entre chats, individuales o grupales y las conversaciones dentro de los canales en Teams. Si no sabes de lo que te estoy hablando, este vídeo te interesa. Hay una importante diferencia entre crear chats individuales o grupales que se diferencian poco de un grupo o una conversación de WhatsApp o Telegram que si hablamos de las conversaciones en las que se dividen los canales dentro de los equipos de Teams. Los equipos en Teams se crean para desarrollar labores colaborativas a medio y largo plazo. Su estructura se divide en canales, que es donde ya podemos mantener conversaciones. Y pueden ser abiertos eh, para todo el equipo o privados para solo algunas personas. Y a su vez, cada uno de estos canales se divide en los diálogos, eh, los discursos, en conversaciones. Conversaciones a las que se puede ir respondiendo y se van almacenando en cascada. Este es el verdadero valor de las conversaciones. Que todo el trabajo a lo largo del tiempo en los canales no se quede entremezclado y se pierda en el scroll de un grupo, como pasa por ejemplo en un grupo de WhatsApp. Sino que todo esté bien estructurado y vinculado con sus archivos o con aquellas herramientas que necesitemos para completar nuestro trabajo. De esta forma saber trabajar adecuadamente con las conversaciones nos permite que toda la información esté muchísimo más organizada. Un aspecto clave para que metodológicamente un grupo funcione correctamente además comentaros que por ejemplo las conversaciones permiten mezclar la lógica asíncrona y síncrona de teams es decir puedo crear una conversación que gire en torno a una videollamada una reunión que vamos a mantener y la conversación el chat de esa conversación se inicia antes de la reunión de forma síncrona es el mismo en el chat durante la videoconferencia y continuará siendo el mismo después de esa videoconferencia. Lo que permite esa magnífica combinación entre conversaciones asíncronas y síncronas. Y para entender todo esto bien, os lo muestro en la pantalla. Para ver las diferencias, vamos a ir a, en el menú lateral izquierdo de Teams a Chat. Y en el apartado chat veremos cómo pues, podemos mantener una conversación que tiene este aspecto, donde vamos a tener eh, un procesador de textos para escribir nuestros mensajes, poder eh, clasificar la tipología de urgencia de, la, de, de cada una de las notificaciones, calendarizar reuniones, mantener videollamadas... Básicamente sirven para tres elementos, que es mantener una conversación asíncrona, intercambiar archivos y realizar videollamadas con una persona o con varias personas en el caso de los chats grupales. Pero, ¿cuál es la diferencia clave con los equipos uh, de Teams? Los equipos, por su parte, eh, se estructuran a través de canales, las conversaciones se estructuran a través de canales. Esta es una eh, vía de comunicación, pero a su vez hay otro estrato de comunicación o de, de, de estructura de la información dentro de los canales que son las conversaciones cuando yo estoy escribiendo en un canal no es un chat al uso sino que inicio una nueva conversación y estas conversaciones pueden tener diferentes formatos formato conversación formato anuncio podemos vincularlo a diferentes canales al mismo tiempo y podemos definir si va a ser unidireccional o bidireccional porque vamos a permitir contestar o no, lo importante es que cuando estoy escribiendo en una conversación lo que estoy es iniciando un intercambio de contenidos de información donde todo el mundo va a poder contestar, cuando yo voy a contestar a esta temática tengo que darle a responder. De esta forma, las contestaciones de todas y cada una de las partes integrantes del canal podrán responder a esta temática que yo he iniciado, a esta conversación. Si una persona para contestarme a esta conversación vuelve a pinchar en este botón, nueva conversación, está errando porque está iniciando una nueva conversación que está separada de la anterior, la forma de estructurar, de crear una cascada con la información y que se agrupen las conversaciones de una forma lógica, como podría ser en un foro más tradicional, es sacando provecho a las conversaciones, cosa que no es posible en el apartado de chat, que efectivamente eh, simplemente es eh, bueno, pues un intercambio de mensajes. ¿no? Esta es la principal diferencia y que marca notables diferencias, entre ambas funcionalidades chat se va a usar para eh, comentarios mucho más puntuales algo mucho más eh, particular y eh, las conversaciones en canales dentro de equipos son precisamente conversaciones que se pueden desarrollar a lo largo del tiempo y que en un momento vamos a necesitar eh, recuperar que se ha hablado en torno a una cuestión además si esto si a esta gestión de las conversaciones la conectamos con el resto de funcionalidades que podemos integrar en nuestros canales a través, por ejemplo, de diferentes pestañas de la parte superior, vamos a ver cómo, por ejemplo, podemos integrar una gestión de tareas que a su vez también podría tener su conversación interna en el desarrollo de las mismas. en La combinación de las diferentes herramientas que podemos eh, compaginar de Microsoft 365 o externas es donde está el verdadero potencial de los equipos y canales en la gestión eh, grupal y colaborativa a medio y largo plazo ¿no? a diferencia de los chats que no se diferencian en mayor medida de un grupo de WhatsApp o Telegram este solo es el primero de una colección de vídeos sobre Microsoft Teams y sus herramientas de Microsoft 365. Si no te quieres perder nada, ya sabes, suscríbete, dale like y todo esto que me encanta y ayudas mucho al canal. Si quieres profundizar en estos temas, puedes hacer los cursos de la Academia en InmersiónTIC.com. Y si no te quieres perder nada, canal de Telegram, arroba